Ve al sitio web de Cloud Convert desde el enlace que te dejo en la descripción del vídeo, que trae una herramienta de conversión de EPUB a PDF. Puedes convertir 25 archivos por día gratis. Seleccione el archivo desde su computadora o también puede escoger otra plataforma. En cuanto se cargue ya puedes hacer clic en Convertir. Descarga el Aribo y guárdalo donde más te guste. Gracias por la visita.